Thank you. Eh, bueno, acá somos Madera Aragones, eh, empresa de Aragones Real. ¿Hace cuánto que está con el emprendimiento? Y acá Mocoretáce, desde el 2005 que estamos, eh, pero en la zona tenemos más de 20 años ya trabajando, así que, eh, bueno, somos, somos de acá, digamos, eh, crecimos acá y, y bueno, y a poco vamos, vamos desarrollando la empresa, digamos. Thank <laughs> you. productos que comercializan. Y bueno, acá lo que hacemos, lo que nosotros hacemos es eh, postes impernados eh, con, con CCA, eh, que son postes para, para energía y también hacemos postes para, postes para viñas, para, para tela de granizo, para todo lo que es cultivos protegidos. ¿eh? Sí, y, y bueno, destruimos todo a todo el país. Esto le permite a ustedes comercializar con provincias que están al norte, al sur, es un movimiento incesante, ¿no? Sí, sí, sí a, todo, a todas las provincias, a todas las provincias estamos. Porque, bueno, la madera se necesita en, todo, en todos lados, ¿sí? así que es un, es un producto que se, se, se utiliza en todo el país, para, para todo, digamos, para el poste de energía, post energía están en todos lados y la, la madera para... ...todo lo que es agrícola y ganadera y todo eso... ...también se utiliza para los campos, para todo esto... ...así que estamos, estamos en, en todo el país, digamos... ...desarrollando productos ¿Y sus proveedores? Y tenemos varios proveedores de acá, de acá de la zona, digamos... Todo, ...todo gente de acá alrededor, o pequeños, pequeños, medianos productores... ...digamos, todos, ¿no? todo, somos, somos muchos, digamos, no es solo lo que nosotros hacemos, sino que también hay mucha gente que, que nos provee, digamos. La realidad, la realidad industrial tiene matices, ¿no? ¿Cómo le trató a ustedes el año pasado? ¿Cómo ven las perspectivas para este año? Eh, sí, tuvimos un año complicado el 2020, fue un poco difícil para todos, pero, pero pudimos trabajar, estuvimos trabajando igual eh, con todas las prevenciones, con todos los protocolos, con todo lo que tuvo que, que hacer, digamos, para trabajar, pero tuvimos, tuvimos entre todo. un año medianamente bueno digamos y, y bueno y ahora el 2021 vamos bastante bien también así que hay buenas perspectivas para este año vamos a ver cómo sigue ¿no? ¿tienen algún plan de eh, inversiones diseñado ampliar eh, generar otras, otros productos? y bueno en este momento estamos tenemos un, un proyecto digamos que ya está bastante avanzado en la zona de la cruz es eh, un aserradero digamos, para producir madera para pal, madera para, para cofrado. para. Bueno, creemos eh, que para mitad de junio, para ahí, tenemos que estar arrancando con eso. Así que bueno, le estamos apostando al, a corriente. Un esfuerzo eh, que tiene eh, una, un origen familiar, digamos, ¿son ustedes solos? ¿Tienen otro componente societario? No, no, somos todo familia, todo familia. Digamos, todo familia. Eh, somos cinco hermanos que estamos trabajando estamos trabajando juntos, digamos, en una, una empresa familiar, uh -huh. Y bueno, pues tenemos los, los chicos uh -huh. que vienen creciendo, que ya son.. Que la vienen, segunda, generación, la genera, segunda generación que viene atrás. Impulsores seguramente de la versión en la web y todo lo que hace eso. Y uh -huh. sí, ellos están, están con muchas ideas nuevas, ¿viste? así que se vienen varios cambios digamos para el futuro, pero estamos bien, estamos contentos porque hay, hay perspectiva digamos, de futuro de, de, de crecer la empresa y de, de, de, de que sigan. ¿verdad? Eso te da, te da ganas, te da fuerza todos los días de, de ir empujando, yendo para adelante. estamos muy contentos, muy conformes, muy, estamos bien trabajando en Moncretazo que creemos que vamos a seguir seguir creciendo y, y saliendo adelante. ¿Y cuál? es el aspecto que ustedes notan eh, con mayor dificultad para colocar el producto, para comercializar, para acceder a nuevos mercados? ¿Hacia dónde ven ustedes que hay más dificultad? Eh, no, qué sé yo, no no, no, no hay tan, tan, tantas trabas, digamos, pero eh, sí, hay algunas cosas que se podrían mejorar, pero habría que sentarse a dialogar digamos, con, con la gente, por ahí un poco impuesto, algunas cosas que hay que... Que, que se puede llegar a mejorar, pero habría que sentarse a hacer un, un, bien una evaluación, digamos, una presentación, algo como para, para mostrar, digamos, ahora así, así todo junto no, no me sale, pero podríamos mejorar en algunas cosas. Pero la, está, la, estamos bien. La provincia de Corrientes apuesta mucho a desarrollar aún más todo lo que es el sector agroforestal. ¿Esto puede ser la posibilidad que, que está planteando, digamos, de poder acceder y mejorar algún aspecto? Eh, sí, yo sé que... Le están poniendo muchas mucha, mucha fichas a, a todo lo que sea forestal. Eh, por eso nosotros estamos desarrollando ese proyecto y bueno, ahí en, en La Cruz nos no se dieron el, toda la parte del terreno, digamos, la, la ubicación, no se dio el, ahí el parque industrial de, de la cruz. Eh, y bueno, ahí está, por eso nos dieron una posibilidad estamos estamos desarrollando ahí eso. Y, y sé que hay varios parques que están. Que están con nuevos proyectos con esto de la madera, digamos. Yo creo que Corriente tiene, tiene mucho futuro para adelante con el tema de la madera, por supuesto. Hay que ponerle mucha, mucha, mucha ganas, mucha, mucho, mucho dinero también, ¿viste? pero creo que Corriente tiene un futuro enorme con, con el tema de la, de la madera, con la ganadería, con todo. Corriente tiene mucha fuerza, mucho, mucha gente con ganas de laburar también. Yo le tengo mucha fe. Entonces, On va